Dos personas resultaron detenidas por agentes de la Policía Nacional tras ocupárseles droga. Los detalles los ofrece la relacionista del Comando noreste de la Policía Nacional, Xiomara Arias. En el día de ayer, miembros de antinarcóticos realizaron un operativo en el sector San Vicente, aquí en San Francisco de Macorís, lugar donde opera un punto de venta y distribución de droga propiedad de Bibi, donde allí resultó detenido Sanz, de quien reside aquí en San Francisco de Macorís, al ocupársele ocho porciones de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 18.7 gramos. Luego se trasladaron al sector San Pedro, donde opera un punto de venta y distribución de droga, propiedad de La Doña. Allí resultó detenido Luis Cueva. A este se le ocupó seis porciones de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 14.4 gramos, aún no determinado por el inactivo.